Ok Ahora sí Hola, buenas tardes Estoy aquí otra vez a ver si ya me pueden decir Si, si ya se puede ver eh, Lo estoy compartiendo ahora A ver Ah, ok, perfecto ya, yo por aquí escuche bueno, buenas tardes, ahí disculpen, yo la, la, ahí disculpen las cuestiones tecnológicas Entonces, bueno, les comentaba eh, Lo que quiero hacer en esta, en esta pequeña eh, plática es que ustedes comprendan un poco más De la situación que está viviendo Ucrania actualmente Entonces, vamos a comenzar Lo primero que les quise poner fue esta foto que creo que es bastante representativa del de lo primero que vemos cuando escuchamos hablar del conflicto de Ucrania. ¿no? Eh, bueno, a, de, en la parte izquierda podemos ver al presidente de Ucrania, en la, la, la foto en medio podemos ver a Joe Biden, y en la parte derecha podemos ver obviamente a Vladimir Putin, junto con la, la foto de abajo que son el envío de tropas. Ah, lo primero que quiero comenzar a, hablar, a hablarles es que la guerra, quiero que les quede muy claro, la guerra es un negocio. Eso es algo súper importante a la hora de que estamos hablando de un conflicto armado. A lo largo de los años siempre fue un negocio y va a seguir siendo un negocio. Y les voy a poner un ejemplo. ¿Por qué? Eh, de hecho, el día de, el día de ayer, lo que fue, el, creo que es el vicepresidente de, de, de lo que es Ucrania, mandó un Twitter diciendo que. Mientras Starlink, que es una empresa de Elon Musk, estaba tratando de colonizar Marte, Rusia estaba tratando de colonizarles. Entonces, a lo que rápidamente Elon Musk respondió, el, el servicio de internet satelital de Starlink ya está activo en Ucrania. Entonces quiero que les quede bastante claro. El negocio de la guerra siempre es súper fructífera. Y aquí podemos ver, donde muchas personas están viendo un problema... Otros están viendo una oportunidad. Entonces, esto es lo primero que quiero dejarles bien en claro. Vamos a comenzar. Entonces, les voy a hacer un pequeño repaso de la historia, obviamente. Esto ya es hablando un poco de la situación geopolítica, que es lo que yo he estudiado. En 1991, cuando se derrumba lo que fue la Unión Soviética... En 1991, Estados Unidos se convierte en el líder y amo de todo el planeta. Para decirlo en, en palabras más coloquiales, no es el líder mundial, por excelencia. No hay otros líderes regionales y por ende tampoco hay otros líderes mundiales. Entonces, a lo largo de la historia de la humanidad, siempre ha habido imperios, siempre ha habido reinos, pero siempre han tenido eh, esa competencia entre los reinos, siempre. Que el reino, el reino de Venecia con el reino de Milán, ¿no? Que los atenienses contra los espartacos ¿no? Que el reino de España contra el reino de Portugal, el reino de Francia contra el reino de Reino Unido, ¿no? De, de Gran Bretaña. Entonces, siempre hubo... Eh, competencias entre los reinos de hecho es, es, es este periodo en donde comienza lo que es el momento unimultipolarismo es donde solamente una potencia era la, la líder en todo el mundo es, esto es considerado una cosa súper extraña en la historia de la humanidad es algo que nunca había pasado y que pues realmente desde 1991 o sea aproximadamente unos 30 años 30, 31 años, 30, 31 años en, en este año, ¿no? Entonces, eh, es, una, es una etapa histórica que es completamente única. Entonces, de, de, durante estos 30 años, Estados Unidos solamente fue, les digo, el único líder en todo el planeta. Lo cual, eh, esto le benefició a Estados Unidos para que pudiese expandirse militarmente y poner tropas en diferentes partes del mundo sin tener ningún impedimento lo malo de, de esta situación fue que cuando tienes, cuando eres el, el líder mundial en este caso pues te, te duermes en los laureles ¿no? Y tú crees que nadie iba a llegar a, a decirte lo que tienes que hacer. Entonces, en los años 2000, bueno, después de 1991 que la Unión Soviética se, des, se disolvió, y que o, Rusia obviamente eh, estuvo en una situación bastante crítica Porque no tenía dinero Tuvo que vender todo, sus, todo su armamento Además de que ya estaba muy antiguo La gente estaba en, en el umbral de la pobreza La mayor cantidad de la gente eh, Tenía una crisis económica y política muy fuerte en Rusia Entonces Rusia la verdad era un país muy débil Desde todos los puntos de vista que lo, que lo vieras no Y lo que fue en el caso de China China en los años 2000 era un país que, nadie, que que era totalmente ignorado porque pues la, la gente vivía todavía en más pobreza y realmente ni siquiera per, formaba parte de, de ningún organismo internacional, entonces Estados Unidos lo vio así como ah, ok, ¿no? Como como comúnmente muchos dirán ah, no, pues está chido, ¿no? Está está, está interesante. Entonces, nunca vieron eh, en ese entonces, Estados Unidos nunca vio el potencial que tenía China en ese entonces. Entonces, a partir ya yo creo que a partir de 2014 aproximadamente eh, y a hoy que estamos en el año 2022, el planeta está transitando de estar en un mundo que es unimultipolar a un mundo que es multipolar, lo cual para Estados Unidos pues, es bastante complejo. ¿no? no vas a, si tú eres el líder o el dueño, entre comillas, claro el dueño y amo del mundo, no vas a querer eh, partir tu corona en tres, ¿no? O partir tu corona en cuatro, cuando tú eras el único que traía la corona. Entonces, eso es, quería explicarles un poco. Y aquí es donde viene el conflicto entre estas grandes potencias. Entre, obviamente, eh, lo que quiere hacer Estados Unidos de, de querer mantener su poderío y su, y su influencia y liderazgo a nivel mundial, pero también, ojo, que... Rusia y China están jugando un papel muy importante ahorita actualmente en querer modificar estas relaciones geopolíticas y obviamente cambiar el status quo a nivel internacional, en donde no solamente sea Estados Unidos el, el líder del mundo, sino que haya un mundo multipolar. O sea, sé que multipolar significa que haya varios polos de po donde se concentra el poder, no solamente que el poder se concentre en América. Y es lo que estos dos países están buscando. Ya después, bueno, a lo mejor en otra charla les platicaré un poco de China, ¿no? Bueno, esto es lo primero que les quería platicar. Les digo, ya si tienen alguna duda me la hacen al, al final. Esta es una imagen que les quería compartir súper rápida para que quienes no saben exactamente de Ucrania, pues, conozcan un, un poquitín más, ¿no? Ucrania es el segundo país más grande de Europa. El, eh, obviamente Rusia es el país más grande de Europa porque Rusia es el país más grande del mundo y... Ucrania sería el segundo país más grande de Europa. Su capital es Kiev. Tiene, obviamente, tiene su, su lengua oficial es el ucraniano, pero también hay otras lenguas reconocidas, como en este caso es el ruso. El grupo étnico, en el año 2001, era de 77.8 ucranianos y 17.3 rusos. Quiero que entre lo que es las lenguas oficiales y en los grupos étnicos se les quede bien grabado en su memoria, porque a partir de aquí también es que comienza el conflicto que tenemos actualmente eh, en el mundo. ¿no? La religión pues es el cristianismo, principalmente el cristianismo ortodoxo. Es un gobierno semipresidencialista, bastante corrupto para decir, y actualmente el presidente es Volodymyr Salensky que en español sería también Vladimir, o sea, hay dos Vladimires peleándose por, por el pastel, ¿no? Entonces, bueno, esto es lo que yo quería un poquito que, que conocieran, bueno, la formación, ahorita les voy a platicar de su historia, pero sí que, que tuviesen una idea, ¿no? Lo más importante de esta tabla es los, las lenguas reconocidas y la cuestión étnica. Y la cuestión de la religión, que de ahí parte de las cuestiones culturales que también van a influenciar en que comience esta guerra. Bueno, eh, este mapa es donde se encuentra actualmente Ucrania en el mundo. Como pueden ver es un país que es bastante grande, teniendo en cuenta que Europa es un, es un continente bastante pequeñito. Ya les había comentado, Ucrania es el segundo país más grande de, de Europa después de Rusia obviamente y por su situación geográfica o sea, su, su situación geopolítica es muy importante porque tiene entrada al Mar Negro lo cual eso es o sea, geoestratégicamente le da muchísimo poder aquí ya sería este mapa en donde está realmente Ucrania eh, dentro de, del mapa europeo ¿no? ustedes pueden ver que Ucrania <ríe> Eh, tiene de vecino, obviamente, a, a Rusia, tiene de vecino a Bielorrusia, a Polonia, a Moldavia y a Rumania. ¿no? Entonces, estos países son los que colindan con, con Ucrania. Enfrente tiene a Georgia y a Turquía. Aquí es, un, es importante que también eh, abran un poco su mente para que comprendan más por qué la, la situación y el conflicto que se está viviendo actualmente. Ya viendo obviamente el mapa de lo que es el país, podemos ver que es un país bastante grande y lo que más nos interesa a nosotros es reconocer tres regiones. La región obvio, donde está el Donbass, que es Lugansk, Donetsk y Crimea, que Crimea al final pues es, es esta región que tiene eh, la entrada al Mar Negro y obviamente la entrada donde se encuentra la capital, no Kiev. Ustedes pueden ver en este mapa y el mapa es muy interesante porque Rus eh, perdón, Ucrania se divide en dos. Lo que es la parte oriental y lo que es la parte occidental. Pero este país está dividido geográficamente, o sea, tiene limitaciones geográficamente, gracias al río que se pueden ver en lo, en lo azul. Eh, es un río que es, geográficamente está dividiendo al país de la parte de... de, de, de la parte, Oeste, obviamente que es la que está cerca a Polonia, a, a, a Europa, son los que son, son, los que son más pro-europeístas y, y del río para hacia Rusia, obviamente son aquellos que son más prorrusos. rusos Esto también es, un, es una de las bases del conflicto que hay actualmente, hoy en día. Vamos a contarles un poquito de la historia, súper rápida. Tampoco los quiero agobiar porque es una historia muy larga. Entonces, la historia de Ucrania comienza hace cuatro, en el año 4500 a.C. Ahí se pusieron los primeros asentamientos humanos, ¿no? Después eh, fue lo que es la Rus de Kiev, que fue como... ¿Qué les puedo decir? Como una monarquía, como un ducado, eh, un reinado que abarcó desde Ucrania, pasó por Bielorrusia, Lituania, Letonia y Estonia. O sea, todos estos países formaron parte de la Rusia Kiev. Y aquí es hacer, es, les quiero hacer énfasis súper importante porque de hecho los rusos consideran a Ucrania como la madre de todos los rusos por la de Kiev. Porque en este momento, en ese momento de la época, es donde está, eh, donde comienza lo que es el Imperio Bizantino. Hay que recordar que el Imperio Bizantino es, se, bueno, antes del Imperio Bizantino acuérdense que estaba lo que era el Imperio Romano, ¿no? El Imperio Romano fue uno de los imperios más importantes en la historia. Y este imperio, como tenía conflictos internos lo que, y, y obviamente no podía sustentarse económicamente, lo que hizo fue dividir. El Imperio Romano de, de Occidente y el Imperio Romano de Oriente. El Imperio de Occidente cayó súper rápido porque tenía más conflictos ¿no? económicos. Y cuando ya desapareció el Imperio Romano de Occidente, lo que quedó fue el Imperio Romano de Oriente, que es conocido como el Imperio Bizantino. Entonces, el Imperio Bizantino con Alejandro Magno fue el que se conci ellos se consideran que realmente son los sucesores del Imperio Romano. No o sé, sea, se sienten... ...orgullosos de, pues, de ser los hijos de, de este gran imperio, ¿no? Entonces, a partir de ahí es que comienza, obviamente, toda la romanización, ¿no? De, de, de la parte oriental. Y aquí, obviamente, pues, tenían lo que era la iglesia ortodoxa. Y a partir de aquí es que comienzan a, a que otras regiones, obviamente cercanas a Rusia... Y, ...y que vayan adoptando lo que es la religión ortodoxa. Entonces... Por eso es que Rusia, hasta el día de hoy, sigue diciendo que Ucrania, y especialmente Kiev, es la madre de Rusia. Y de hecho, Kiev está al mismo nivel de ciudades como son San Petersburgo o lo que es Moscú. O sea, Kiev es muy importante eh, si hablamos de la cultura y de la rusofilia al día de hoy. No, obviamente, poniéndonos en el lugar de, de Rusia, pues, ustedes pueden comprender un poco, a lo mejor, por qué es este conflicto, ¿no? Bueno, obviamente, también es importante ponernos del otro lado, ¿no? Y luego, después de, de la Ruiz de Kiev, les digo, o sea, Ucrania estuvo en manos de todos. Después de ahí, estuvo en manos de, de, de, de dominación extranjera, principalmente de Polonia y en el Ducado de Lublin. Y luego, bueno, casi siempre eh, que realmente Polonia era el que ostentaba la, um, todo el poderío. Y luego después de ahí se eh, fueron parte, Ucrania fue parte del Imperio Austrohúngaro. Después del Imperio Austrohúngaro Austrohúngaro Hitler invadió lo que fue Ucrania, porque Ucrania es una zona muy fértil y, y le interesaba mucho tener ese territorio para poder alimentar a toda su población. Después de ahí, eh, Ucrania dijo, no, pues siempre no quiero ser parte del imperio nazi. Y es cuando, bueno, comienza, obviamente, se termina la, la, la Segunda Guerra Mundial. Y luego empiezan, obviamente, lo, la cuestión de la Unión Soviética, los bolcheviques. Y entonces ya dentro de la Unión Soviética eh, aceptan a Ucrania como un país, obviamente, eh, como un país dentro de la Unión Soviética. no Y es cuando también aquí empieza la parte de la... Eh, de, de la influencia rusa y que que se empieza a forjar no es importante recordarles que dentro de la unión soviética pues les digo eh, ucrania tenía el mismo nivel eh, era es, la, es el segundo país más importante después de rusia dentro de todos los países que conformaban a la unión soviética la unión soviética era un conjunto de países dentro de como de un país más grande <risa> Entonces, el más importante era Rusia y el segundo era Ucrania. Por eso es que Kiev, San Petersburgo y Moscú son los más importantes. Bueno, después comienza lo que es la Guerra Fría, pierde obviamente la, la Unión Soviética, se disuelve con Mikhail Gorbachev. Y en 1991 es cuando, cuando Ucrania se independiza y aquí se lleva el, los territorios de Crimea. Porque durante la Unión Soviética... Los, los obviamente todos lo, lo, los ciudadanos de la Unión Soviética todos los, los políticos de la Unión Soviética redefinieron ahorita les voy a poner la imagen pero redefinieron lo que fue eh, el territorio geográfico de Ucrania o sea, cuando, cuando inicio, el país de Ucrania inició muy chiquitito y se expandió o sea, el doble entonces bueno, en 1991 se lleva a Crimea ahorita les pongo la imagen en 2004 ocurre lo que es la, la Revolución Naranja, hubo corrupción en las elecciones, o sea, aquí ganó un, un político, pero la gente apoyaba a otro político, entonces eh, se manifestaron apoyando al político que había perdido, y bueno, se le llama la Revolución Naranja, en el año 2007 es cuando comienza su adhesión a la Unión Europea, Comienza su adhesión porque nunca se terminó de adherir. Eh, el proceso para unirse a la Unión Europea y a la OTAN, que fue en 2008, es un proceso que tarda años, porque no es solamente decir eh, me quiero unir a la Unión Europea o me quiero unir a la OTAN, sino que tiene que haber muchísimas reformas dentro del país y estas reformas tienen que estar aprobadas dentro del Congreso de cada país mediante, obviamente, eh, iniciativas de ley. Y bueno, es un proceso que dura muchísimos años. Entonces, ojo por si ven en las noticias que dicen de que eh, Rusia se quiere unir a, a, a la Unión Europea y a la OTAN. Y eso sería el fin del conflicto armado. No, porque no es tan fácil y es, no es como que mañana ya esté eh, Ucrania dentro de la Unión Europea. Esto va a durar años. Entonces, en 2013 hubo un presidente, es que les digo, seguían en, en, en pláticas para adherirse formalmente y oficialmente a la Unión Europea y a la OTAN, pero había un presidente que tenía bastantes buenas relaciones con Rusia. Hay unas personas que dicen que, que Rusia le pagaba, que le pagó mucho dinero para que cancelara todas las negociaciones de adhesión a la Unión Europea y a la OTAN y a cambio le dio muchísimo dinero. Y, obviamente, a favor de que se uniese políticamente a, a Rusia. Entonces, bueno, hubo un descontento gigante de la población que lo que hizo fue que la población todavía se, se polarizara más. Aquellos que estaban a favor de unirse más a Rusia y otros que estaban a favor de unirse a la OTAN y unirse a la Unión Europea. Entonces, les digo, había este conflicto, que era cultural, o sea, es un conflicto que era cultural principalmente, hablando, porque, les digo, unos estaban a favor de Rusia, otros a favor de la Unión Europea, y entonces, en 2014, es pues, cuando comienza la crisis de, de Crimea y la guerra de Donbass. Entonces, en este, aquí es donde la, la región de Donbass, Donetsk y Lugansk, deciden, a través de un referéndum, eh, hacerse comunidades autónomas, pero... A ver, que, que es de manera legítima y democrática este referéndum, pero no significa que no fue eh, forzado por Rusia y a lo mejor puede ser que haya sido manipulado por Rusia. Que les digo, al final el proceso fue democrático, pero pues a lo mejor hubo una inferencia por, por atrás, ¿no? Entonces, bueno, al final ellos deciden, eh, esta región de Donbass decide que es independiente, al igual que Crimea, ¿por qué? Crimea es un centro geoestratégico muy importante porque, les digo, anteriormente Crimea había sido territorio de Rusia durante casi toda su vida. Pero cuando estuvieron en la Unión Soviética, los rusos de buena onda y, y que ellos, o sea, en este principio del comunismo, ellos decían, bueno, la tierra es de todos, pues estamos en buenos términos, Ucrania es de nuestro territorio, Ucrania es de la URSS, te regalamos Crimea por amistad, porque te queremos. Entonces, bueno, le regalan Crimea, ¿no? Y así es como pasó. Pero siempre Crimea fue parte de Rusia. Y de hecho, en, en Crimea, eh, les digo, es un centro geoestratégico muy importante. Primero porque tiene salida al mar, un mar caliente, que es el Mar Negro. Y segundo porque es una de las pocas bases militares que le quedan a Rusia, que está en Sebastopol. Y bueno, obviamente ya terminaríamos con lo que es la invasión rusa. Les puse aquí invasión rusa, pero bueno, conforme pase las diapositivas y lo que les voy a ir platicando, van a darse cuenta que no todos lo denominan denominación. Todo, no todos lo, lo denominan invasión. Hay otros que dicen que es un. que, que es eh, algo más militar, bueno. Yo lo no denomino invasión rusa porque así es como está especificado dentro del derecho internacional. Entonces, bueno, para que conozcan un poco y que vean que la guerra que estamos viendo ahorita, no es que haya comenzado hace una semana, sino que comenzó desde hace siglos. Hasta ahí espero que todo bien. Si quieren conocer un poco más de la historia, ya saben que hay bastante para, para leer. Les puedo pasar, obviamente, yo también documentos y, y con gusto se los, se los comparto. Entonces, esto es lo que yo les estaba platicando. O sea, al principio, en el año de 1654... Cuando estamos hablando de Ucrania, del territorio de Ucrania, Ucrania era un país bastante chiquitito. Pero conforme fueron pasando los años, los bolcheviques fueron haciendo más y más grande a, a Ucrania hasta que dobló el tamaño o casi casi triplicó el tamaño que tenía Ucrania. Entonces, una de las cosas que dice Rusia, porque me puse a leer bastantes discursos que ha dicho Putin, es de que, ok, que hagan lo que les dé la gana a Ucrania, pero queremos que, que Ucrania regrese todos los territorios que le fueron dados por la Unión Soviética, lo cual a mí me parece, la verdad, algo ilógico, porque, o sea, hace, o sea el siglo pasado fue cuando le regresaron esos territorios, el siglo pasado y, el, y siglos atrás, ¿no? O sea, ya hay una reconfiguración dentro del territorio, lo cual, eso que está diciendo Putin no me parece bastante certero, es como decirle a Estados Unidos que le regrese el territorio a México cuando, a ver, que todo mundo quiere que nos regrese el territorio pero ya es una reconfiguración territorial que ya pertenece a ese país o sea, ya hay que hacernos a esa idea, ¿no? entonces, bueno, para que vean lo que, lo que les digo, lo que me parece más interesante y que creo que a ustedes les debería de parecer más interesante son dos aspectos la parte azul donde dice Nueva Rusia, Novoroisia así lo denominaban eh, dentro de la Unión Soviética con Vladimir Lenin ellos decían que era la nueva Rusia entonces se sienten muy identificados con esa parte y es por eso que comenzaron con, con, los, eh, con las invasiones de ese lado y es por eso que incitaron a que hubiese ese referéndum en Donetsk y en Lugansk porque al final esa, ese territorio durante siglos fue parte de, de Rusia y Crimea, que es el que está en color lila, que se lo regalaron en 1954. O sea, realmente todavía no tiene ni un siglo que forma parte de, de Ucrania. Actualmente la ter, el territorio de Crimea y el territorio de Donetsk y Lugansk eh, de facto forman parte de Rusia, ¿no? Aunque en, en, a nivel internacional ya se ha dicho que no. O sea, que esos territorios siguen perteneciendo a, a Ucrania, ¿no? Entonces, bueno, sigue habiendo ese conflicto. Entonces, bueno, eh, ahí sí pueden ver en la parte de Crimea está lo que es Sebastopol. Ahí es donde se encuentra eh, la, la base militar de Rusia y que actualmente sigue estando la base militar. Esta región de Crimea fue una región muy rica y muy próspera. Porque como, pues, pues no, bueno, no sé si saben, pero no, cuando, es, cuando hay una, una base militar siempre hay muchísima derrama económica para los pobladores. Independientemente si son ucranianos o son rusos, la región de Crimea tenía mejores niveles de vida que la, que la demás parte de Ucrania. Es por eso que cuando, les, cuando decidieron el referéndum, tanto los ucranianos como los, los de descendencia rusa decidieron anexarse a Rusia. Porque pues, sabían que tenían las mejores condiciones de vida y que a través de obviamente de esta base militar iban a seguir viviendo de lujo lo cual bueno en el otro territorio estamos viendo que no entonces bueno este es un poco para que conozcan su historia y su situación territorial entonces vamos a ver el conflicto armado que estamos viendo ahorita en 2022 comienza en estas tres regiones comienza en la región de Donbass Donetsk, Mariupol y Lugansk y en Crimea que les digo estas regiones antiguamente fueron parte de Rusia y hay una gran cantidad de personas que son de ascendencia rusa, que se sienten rusos, porque todo, o sea, desde mil, antes de 1991 era una unión soviética, lo cual muchos de sus abuelos, muchos de sus padres, comulgan con esta ideología que, a ver, yo considero que es lo más normal y tienen ascendencia, tienen la cultura y tienen valores que comulgan con los rusos, ¿no? Los de esta región de Donbass y Crimea tienen familiares que viven en Rusia y los rusos que viven en Ucrania. O sea, por eso este conflicto tanto para los ucranianos como para los rusos es bastante fuerte. Y no se dejen llevar solamente lo que dicen en los medios de comunicación porque la gente de Rusia está sufriendo mucho porque su familia vive en esas regiones y, y no saben lo que va a pasar. ¿no? Entonces ha habido una migración muy fuerte por parte de esta región de Donbass hacia Rusia y bueno, de la parte del norte y occidente de Ucrania hacia Polonia, que es, ahorita es un conflicto muy importante, es una ola de migración que va a traer muchísimas cuestiones económicas, no solamente a Ucrania o a Rusia, sino a toda la Unión Europea en su conjunto. Y a esto vengo a decirles, o sea, la parte que donde comenzaron eh, esta invasión, a través de, obviamente, a, esta invasión militar comenzó por el este. Se tenía previsto que la invasión fuera entre, entre febrero y marzo. No antes. Si ustedes estaban viendo en los medios de comunicación, dirán, ¿por qué? Porque en enero y en diciembre hace un frío espantoso y todo está congelado. Y no era viable para que los, el ejército ruso cruzaran la frontera hacia Ucrania. Entonces, ellos estaban esperando a que aumentaran eh, los grados Celsius, que aumentara la temperatura para que sus ejércitos pudieran desplazarse hasta el este de Ucrania y adentrarse más a su territorio. Es por eso que ya estaba previsto que esta invasión se diera entre febrero y marzo. ¿Y dónde estamos? En febrero. Nada es casualidad. Entonces, esta imagen, como ya les había comentado anteriormente, el río, que se puede ver ahí, divide lo que es la parte occidente, que son proeuropeos, y la parte oriente, que son pro-rusos. Y aquí lo podemos ver, porque la que es pro-europeo, hablan una lengua ucraniana, y el, el, los que es, lo que divide el río hacia el este, es son, hablan lo que es la lengua rusa. Algo interesante decirles es que la lengua ucraniana, ucraniana es un dialecto del ruso, pero obviamente con muchísimas palabras de en polaco, en bielorruso, en rumano. O sea, es un dialecto. La mayoría de la población sabe hablar ruso, aunque sea su segunda lengua. Pero casi el 90% sabe hablar ruso. Entonces, mmm, es por eso que a lo mejor hemos visto en los medios de comunicación que el presidente de, de Ucrania ha dado... Eh, que ha, da, ha dado entrevistas o a, en, en ruso no, para dirigirse obviamente a la población rusa, al ejército ruso y al presidente Putin. Entonces esto sí es bien importante que, que lo mantengan en su memoria porque de aquí es donde también vienen los conflictos. Es un país que está polarizado completamente, dividido completamente, tiene muchas diferencias culturales. Y eso también enriquece cuando se sabe manejar, ¿no?, políticamente hablando. Pero cuando hay una crisis de legitimación del poder, cuando hay un grado de corrupción tan elevado, cuando la economía es tan débil y, y débil donde hay muchísima gente en pobreza, esto también llega a perjudicar, ¿no? O sea, la cuestión lingüística, la cuestión cultural. Y esto va desquebrajando, obviamente, eh, lo que es todo un país, ¿no?, entonces también de aquí vemos que comienzan los conflictos internos dentro de Ucrania y claro, otros países se benefician de eso. Estos dos, eh, como ya les había comentado en, en diapositivas anteriores, Rusia se con, Ucrania se considera la madre de todos los rusos porque ahí es donde estaba, ahí es donde comienza, obviamente, eh, lo, lo del imperio bizantino y el, el Imperio Bizantino se sustentaba en la religión ortodoxa, ¿no? Entonces, la religión ortodoxa es, fue súper importante para unir a todos los pueblos de la Unión Soviética porque en este caso la, la religión siempre va a servir como un puente entre la política y obviamente para manipular más a las personas. Es por eso que en China, eh, ahora Xi Jinping está apoyándose del confucianismo para poder avanzar en su, proceso, en su proceso político y que ellos tienen a largo plazo. Entonces, Ucrania y Rusia, por, por, por haber sido parte de la Unión Soviética, pertenecían a la misma religión, que era el cristianismo ortodoxo. Profesan lo mismo. Hay obviamente minorías del catolicismo, entre otras, pero la mayor cantidad poblacional es cristiana ortodoxa. La complicación de esto es que el 11 de octubre de 2018 se rompen los lazos entre la iglesia cristiana ortodoxa rusa y la iglesia ortodoxa de Constantinopla, que tiene sede en Kiev, Ucrania. Entonces, es como si fueran dos, dos iglesias diferentes. Es como decir aquí que una es la iglesia católica y otra es, no sé, eh, el Christian, el protestantismo, ¿no? Que, que, que se dividen. Entonces, por todos los problemas que ya había de eso, y eso también viene um, a complicar la situación. Porque hay que recordar que en el caso de, de Vladimir Putin, está, a ver, durante la Unión Soviética hubo una gran po población que, no, que era teísta. Ellos creían en la ciencia y en la tecnología, de hecho, en muchos lugares estuvo prohibido creer, creer en algo, ¿no? Pero bueno, llega Vladimir Putin, entonces apoyándose de la iglesia cristiana ortodoxa para volver a unir todo esto. Entonces, por eso también es algo bastante complicado de ver desde el punto de vista cultural. Y luego ya, bueno, ya hablando un poco de lo que fue su historia, su, su situación geográfica, quiero hablarles un poco de cómo está Ucrania en estos momentos, porque quiero que expandan su mente que cuando vean en los medios de comunicación el conflicto de Rusia, Ucrania, la OTAN, China, no se vayan solamente con lo que están viendo, sino que vean más allá y que lo puedan comprender de, desde una visión holística, ¿no? O sea, multidisciplinaria. Ucrania es uno de los países más pobres de Europa. O sea, más pobres. De hecho, Rusia la considera la más pobre. Más pobre que Georgia, más pobre que Bielorrusia y muy, muchísimo más pobre que los países, obviamente, que, que están en como Montenegro, Serbia, etc. Tiene una deuda del 52% de su PIB nacional. O sea, está exageradamente endeudada con el FMI, con el Banco Mundial. Tiene una economía muy débil y al día de hoy, bueno, sí, al día de hoy... Ucrania vive de la ayuda internacional, obviamente del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial Y para este año el Banco de Reconstrucción Europeo le dio millones de euros También obviamente viven de, de la ayuda de Estados Unidos y de la ayuda de, de Rusia Entonces es un país muy pobre con muchas riquezas, ahora sí que un, tiene muchísimas riquezas y se los voy a explicar por qué, sin embargo su economía es demasiado pobre. En 2017 fue considerada la nación más corrupta del mundo y bueno, actualmente tiene una inflación del 8.5%. Entonces es un país que a lo largo de estos 30 años que tiene, es un país muy joven, realmente mmm, tiene una codependencia de la ayuda extranjera y no tiene una a pesar de que tiene una tiene una infraestructura de tecnología porque tiene su propio centro de, de aviación aeroespacial tenía tecnología militar y sigue viviendo de la, de la ayuda internacional lo cual esto es bastante parecido a otros países que han sido invadidos también entonces bueno ahí quiero que, que aprendan un poquito ¿Por qué les digo que eh, Ucrania es un país bastante pobre, pero eh, económicamente hablando, pero muy rico? Vamos a ver, Rusia, que diga, perdón, Ucrania tiene, está dotado de muchísimos recursos naturales. Y ahora se van a dar cuenta por qué todos están peleando ese pastelote. Tiene el séptimo puesto, el séptimo puesto mundial en extracción de hierro, el, el octavo puesto mundial en extracción de manganeso, el sexto lugar del mundo en la extracción de titanio. El segundo lugar del mundo en la extracción de galio. El quinto lugar del mundo en la extracción de germanio. El sexto lugar del mundo en la extracción de caolines. Décimo lugar en la extracción de silicato de zirconio. Octavo lugar en la extracción de grafito. Treceavo mundial en la extracción de carbono para centrales eléctricas. Y ojo... Muchos de estos son elementos que se utilizan para la creación de semiconductores, lo cual ahorita en el mundo hay un desabasto de semiconductores y por eso toda la tecnología de nuestros celulares, computadoras, de carros, esto es, se encareció y es, está más complicado comprar algo. ¿Por qué? Hay, hay pues no hay tantos semiconductores entonces ucrania tiene la facilidad de que tiene estos elementos para crear semiconductores que sirvan para la tecnología normal como para la tecnología militar y también tiene muchos elementos que sirven para la creación de eh, bombas atómicas nucleares o también obviamente para dar energía nuclear el doceavo puesto mundial en la extracción de carbón de coque. Décimo lugar en el mundo de la extracción de uranio. Ojo, importantísimo para la cuestión de, de las bombas nucleares, ¿no? O de la energía nuclear. Primer lugar de Europa en producción de amoníaco. Segundo lugar de Europa y cuarto mundial en sistemas de gasoductos de gas natural. Tercero de Europa y octavo del mundo en capacidad instalada de centrales nucleares. Tenemos a Chernóbil ahí como ejemplo. Treceava posición de Europa y onceava en el mundo en cuanto a la longitud de la red ferroviaria. Aunque déjenme decirles que sí hay una gran longitud de red ferroviaria, pero está ya muy antigua. O sea, tienen que reformarla toda. Tercer lugar del mundo en producción de localizadores y equipos de localización, o sea, de GPS. Cuarto lugar exportador mundial de turbinas para centrales nucleares. El cuarto lugar en fabricante mundial de lanzacohetes. Cuarto lugar del mundo en exportaciones de arcilla, que esto también es importante para la construcción. Octavo lugar del mundo en exportación de minerales y, y concentrados. El noveno lugar del mundo en exportaciones de productos de la industria de la defensa. El décimo lugar productor mundial de acero. Y ahí les va de la cuestión alimenticia. Ucrania, esto me parece increíble. Ucrania tiene las tierras más fértiles del mundo. O sea, todo el mundo se está queriendo, obviamente, repartir ese pastelote, porque hay países que tienen problemas porque no tienen tierras fértiles, como es el caso de China u otras países que alquilan esos terrenos para alimentar a su población. Ucrania no tiene ese problema, porque tiene lo que es los Chernozem o black soil, y estos ocupan dos terceras partes del país, o sea... Las tierras más fértiles del mundo y cultivables para la agricultura. Primer puesto mundial en exportaciones de girasoles y aceite de girasol. Tercer lugar mayor productor y cuarto en exportación de grano en el mundo. Segundo puesto mundial en producción y cuarto lugar en la exportación de la cebada, para la cerveza claramente y otras cosas. Cuarto lugar mayor en productor de papas en el mundo, pues para las papas y para el vodka también. Quinto lugar, productor de mundial de centeno, pues para hacer el pan. Quinto lugar del mundo en la producción apícola, todo lo que tiene que ver con la miel y los productos relacionados a la miel. no Noveno lugar, eh, mundial en la producción de huevos de gallina. Y 16 lugar mundial en la exportación de queso. O sea, Ucrania puede alimentar a 600 millones de personas. O sea, Ucrania, si realmente tuviese un desarrollo que, que lo dejaran, o sea, es que Ucrania es un país que tiene un potencial de ser uno, o sea, obviamente tiene un potencial de ser un líder regio un líder geopolítico regional. Súper importante. Y es por eso también que de aquí viene la crisis que estamos viendo actualmente en Ucrania entre Rusia, que muchos dicen que nada más tiene que ver contra Rusia, pero también están los otros, lo que sería China, por un lado, y también la Unión Europea y la OTAN por el otro. Esto no solamente es por, la, por, por el hecho de que dicen de las cuestiones culturales que les he comentado de que porque hubo un referéndum en, en la zona de Donbass y Crimea y no se respetó. Esto va mucho más allá. Y la mayoría de los conflictos actualmente en el mundo no son por las cuestiones culturales, son por la apropiación de los recursos naturales. Si tu país no tiene recursos naturales, Tienes que apropiártelos de otro. Y a esto se le llama neocolonialismo. Que ya, debe, ya no debería de existir. Según la Carta de las Naciones Unidas. Pero en la realidad la verdad es que los recursos naturales es el cambio de moneda. O sea, es, es como si dijamos... Es el, es el oro negro. Bueno, en este caso el oro verde. Del mundo. Y es por eso que Ucrania ahorita se encuentra en conflicto. O sea... Por, por sus recursos naturales, entonces, o sea, es que vean la riqueza que tiene, que muchos países no lo tienen, además de que es un país súper grande, y más allá, de, o sea, que tenga las tierras más fértiles del mundo, ojo, pues la verdad es que ahora creo que ustedes entienden por qué Rusia por un lado, Estados Unidos por otro, China por otro, ¿no?, no es que el conflicto sea con Ucrania, sino que es un conflicto entre las potencias mundiales con base en Ucrania. O sea, el territorio donde se están disputando, obviamente su liderazgo es en Ucrania, que es un tercer país. Pero el conflicto no es con Ucrania. El conflicto es entre Rusia, China y los países de Occidente. Y eso sí quiero que les quede súper claro. Algo que quería compartirles. En 2012 China compró el 15 de las tierras cultivables de Ucrania a cambio de 3 billones de dólares. No sé si saben o no sé si lo recuerdan, pero eh, China ahorita tiene eh, un proyecto que se llama de, eh, la ruta de la seda, en donde es uno de, se considera el proyecto geopolítico más importante del siglo y obviamente también pasa por por Ucrania que es obviamente tener la influencia a nivel mundial entonces a través de este proyecto geopolítico de, de, de la ruta de las sedes que también compre estas tierras cultivables porque china tiene una población súper grande o sea es el país que tiene mayor población en el mundo y no todas las tierras son cultivables en china por lo cual china tiene que alquilar o tiene que comprar otras tierras entonces para, les hago énfasis en esto para que vean que no solamente es un conflicto entre Rusia y Ucrania, sino que también hay alguien asomando la cabeza, que ni siquiera es occidente, sino que es más oriente. Algo también que es súper importante con los recursos naturales. Miren, aquí hay dos fotos. La primera, o sea, las dos fotos son fotos donde se compara por dónde pasa el gas, el gas ruso hacia Europa. Europa actualmente, eh, Rusia suministra el 50% del consumo de gas de Europa. Porque U Europa eh, tiene una codependencia hacia Rusia por el gas y por todos los, eh, por el gas, por el, por el, obviamente por el petróleo, por el carbón, etcétera. Por todas las cuestiones energéticas, porque Europa no tiene estos recursos naturales. Entonces Europa ahorita está en una situación bastante compleja porque al no tener estos recursos naturales se ve entre la espada y la pared, ¿no? O sea, eh, en su mayor parte siempre ha dependido de Rusia y también ha dependido de otros países terceros como obviamente Qatar, Arabia Saudita, Argelia, también el petróleo que viene desde Estados Unidos, ¿no? Pero principalmente vienen de Rusia. Rusia es el que le provee el 50% del gas. Entonces, para transportar este gas se necesita, construir, eh, se, se necesita construir lo que son gasoductos. Entonces, la mayoría de los gasoductos pasaban siempre por Ucrania. Pero desde que Ucrania se independizó, en 1991, Ucrania fue muy inteligente. Entonces, Ucrania le dijo, a ver, bueno, pues ya soy un país soberano, soy un país independiente... Por lo tanto, para que tu gas pase por mi, por mi país, tienes que pagarme una grandísima cantidad de dinero. Entonces, cada año, Rusia ha tenido que desembolsar 1.200 millones de dólares para transitar su petróleo eh, por Ucrania y que de estos pues, después se vayan eh, diversificando en los países de la Unión Europea. Pero entonces, eh, Rusia dijo... Ya tenía, problemas, ya tenía problemas ahí con, con Ucrania, porque Ucrania pues era como un hermano bastante rebelde. Y Ucrania dijo, bueno, vamos a, ver, vamos a crear un nuevo gasoducto que se llame Nord Stream 1. Y que va a pasar por el norte, o sea, saliendo de San Petersburgo, pasaría por, como pueden ver, Estonia, Letonia, Lituania, hasta llegar a Alemania. Ese ya funciona desde 2011, y, pero sigue funcionando también los que pasan por Ucrania. El problema también reside es que les digo, es que todo tiene que ver con recursos naturales. O sea, este no es un conflicto armado nada más porque sí. Este es un conflicto armado por recursos naturales también. El problema radica es de que Rusia quiere eh, mandó a construir el, o un segundo gasoducto que se llama el Nord Stream 2. Entonces, que al día de hoy Alemania ya lo bloqueó y ya dijeron que ya no lo van a terminar de construir. Si este gasoducto, este segundo gasoducto, si siguiese en funcionamiento, pues déjenme decirles que a Ucrania se le acaba su negocio. Se le acaba su negocio y ya no recibiría los 1.200 millones de dólares al año, porque no tendría la necesidad ni de pasar por Ucrania ni de pasar por Bielorrusia, sino que sería directamente por el mar. Y bueno, obviamente si funcionaran estos dos gasoductos no llegaría al 50% del gas a Europa, sino que a lo mejor llegaría al 100%. O sea, Europa estaría completamente, tendría una codependencia de, del gas ruso directa. Entonces, aquí viene un poco lo que les voy a decir. Estados Unidos se, fue, se vio muy inteligente ahorita con la guerra, porque pues, al, pertene al, al pertenecer los, los países europeos a la OTAN, pues obviamente el, el liderazgo siempre lo va a tener Estados Unidos, ¿no? Como sigue siendo hasta el día de hoy el líder supremo, aunque ya hay otros países que pues, se la están peleando. Entonces, la Unión Europea, obviamente, lo, a, a través de la OTAN, lo que hizo fue mandar varias sanciones, obviamente, a, a, a Rusia. Y una de las sanciones más importantes fue el bloqueo total de los gasoductos a Rusia, de los gasoductos de, de Rusia a la Unión Europea. Esto pone en, un, en una situación bastante crítica a la Unión Europea. Porque la Unión Europea no tiene gas, no tiene petróleo, no tiene carbón, no tiene nada. ¡Nada! O sea, salen perdiendo más los europeos que los rusos, ahí les digo. Pero claro, bajo la influencia de Estados Unidos, pues tienen que aprobar obviamente estas, estas sanciones, ¿no? Entonces, Estados Unidos se vio muy inteligente porque dijo, ¡Muy bien! Tú lo bloqueas y yo... Que desde hace años atrás yo ya mandé, yo ya probé lo que fue el fracking en mi país y ahora soy el, el país que más produce gas, el gas y carbón a través del fracking. Entonces yo te voy a mandar a través de mis buques todo el petróleo y todo el gas que tú necesites: gas licuado, ¿no? Pero esto, encarece, esto ha encarecido el eh, entre un 40% y un 60% el gas y el petróleo en, en, en la Unión Europea. O sea, es muchísimo más caro. Y por ende también la electricidad. Porque obviamente trasladarlo de Rusia a Europa era mucho más barato. Porque, a ver, son vecinos dentro del mismo continente. Pero traerlos por buques es muy caro. Por todo el proceso donde se, donde se tiene que licuar y luego se tiene que volver a condensar para que se haga como... Pues, como aire, y es muy caro, obviamente, el transporte entre entre un continente a otro, traspasando, obviamente, el océano. Entonces, el océano Atlántico, esto encarece muchísimo, pero bueno, es un negocio redondo para Estados Unidos. El problema de aquí viene también hacia México, porque Estados Unidos no puede proveer de, de, de, de, de todos los recursos hidrocarburos o sea, bueno, de todos los recursos energéticos al mundo. Entonces, esto es un boomerang. Si en Europa ya se aumentó el precio de la electricidad, el precio del gas, el precio del petróleo, en toda América Latina va a ser exactamente lo mismo. Porque les digo, va a haber una alta demanda de estos productos y obviamente eh, la demanda va a ser tan alta que no va a haber, tan, no va a haber tan, tantos suministros que puedan satisfacer obviamente esta demanda. Entonces, esto va a venir a complicar... A la economía, a la macroeconomía y a la microeconomía de la gente. Entonces, para que abran un poco esto, que también es una cuestión de recursos energéticos. Entonces, antes de seguir condenando un poco, les quiero hablar un poco de la alianza política y militar que es la OTAN, ¿no? Entonces, voy a tratar de acelerar un poquito lo que les estoy platicando, para, para no dormirlos, ¿no? Eh, en las noticias han estado viendo que la OTAN, la OTAN, la OTAN, pero para la gente que no sabe, ¿Qué es la OTAN? ¿no? La OTAN es una organización, es una alianza política y militar que obviamente tiene la finalidad de garantizar la libertad y la seguridad de todos los miembros de Europa y de Norteamérica, o sea, de los miembros que son parte de esta alianza. Les permite obviamente eh, cooperarse en el campo de la defensa y de la seguridad a través obviamente de una gestión multinacional. ¿no? Entonces para que les quede más claro, es una alianza político y militar que se ha ido extendiendo entre Estados Unidos, Canadá y lo que sería casi toda Europa, toda la Unión Europea este es el mapa de cómo está ahorita actualmente la, eh, lo que es la OTAN como pueden ver está expandida principalmente en Europa y, y, y solamente en América lo que sería Estados Unidos y Canadá bueno, y Groenlandia México también podría pertenecer ahí, pero pues México tendría que, eh, tendríamos que salir de, lo, de la ley Estrada, ¿no? De que nosotros somos neutros acerca de las intervenciones. Entonces, a México mejor no le conviene. Entonces, bueno, este sería el mapa, como pueden decir? El mapa geográfico, el mapa geopolítico de cómo está actualmente lo que es la OTAN en el mundo. Pero ahí viene la, la, la crisis, ¿no? Cuando estaba la Unión Soviética Obviamente la Unión Soviética tenía una área de influencia bastante grande Que eran los países que pertenecían a la Unión Soviética Cuando se firma eh, el, el, el, un tratado entre lo que fue los países de Occidente y la OTAN Y Mikhail Gorbachev Se, se firmó un tratado, bueno, un convenio, un, algo así En donde decía que la OTAN iba a respetar estos países de influencia Y que no se iba a expandir hacia estos países de influencia la cosa complicada fue que la OTAN no respetó mucho esto, este tratado que había hecho con, con en, el, en ese entonces Mikhail Gorbachev, que era el presidente de la, de la Unión Soviética. Y conforme pasaron los años se fue expandiendo más hacia el este hasta llegar realmente hasta las fronteras con Rusia. Entonces, eh, como pueden ver en la primera foto de 1990, realmente estaba muy poco extendido y poco a poco se fue extendiendo más. Aquí hay dos visiones. Una es que dicen de que... A ver, eh, la OTAN se expandió porque los países son soberanos y son independientes y ellos toman sus propias decisiones, ¿no? Ellos han decidido enlistarse y adherirse a la, a, a la OTAN y, y, bueno, ellos son libres de quererse adherir o no, ¿no? O sea, nosotros no hemos metido la cuchara. Ese es desde el punto de vista occidental, pero, bueno, desde el punto de vista ruso, pues esto es... Esto atenta contra su seguridad nacional, ¿no? Es como... Vladimir Putin le hizo una, una bueno, le dijo algo a, a Biden, en donde decía, a ver, si tú qué, te senti tú qué sentirías si yo pusiera tropas, a ver en, en Nicaragua, o pusiera tropas en Cuba, o pusiera, pusiera tropas en Bolivia, o inclusive en México ¿A poco no te sentirías así como ¡Ah, caray! O sea están atentando contra mi seguridad nacional, o sea, es, las tropas enemigas están en el país que sigue ¿no? Entonces, bueno, estas son las dos visiones entonces, ya ustedes ya van a ir un poco um, haciéndose a su propia idea. Mi función aquí es explicarles todo y que ustedes vayan haciéndose pues, su propia ideología al respecto. Entonces, bueno, en, en, en estos últimos días se ha dicho que ha sido una invasión en, en, en Ucrania y que por qué la OTAN no, eh, no apoya a Ucrania como tal. Es simplísimo. ¿Por qué no apoya a la OTAN a Ucrania y nada más como que se lava las manos, lo más simple. En el artículo quinto de la OTAN dice que solamente eh, puede haber un ataque coordinado de la OTAN si atacan a un, a un miembro de la OTAN, o sea, a un miembro de estos países. A Ucrania no ser parte de la Alianza Atlántica del Norte de la OTAN no puede haber un ataque coordinado por parte de la OTAN. O sea, por más de que la gente lo diga y lo aclame, o por más de que Ucrania lo diga es imposible y no se puede porque no está en su artículo, no existe, o sea, no están sus leyes, no, no están en sus artículos. Entonces, el artículo quinto ahí lo menciona: si eh, sí puede hacer un ataque coordinado, si fuese a lo mejor contra Turquía o contra Estonia o con Lituania, ¿no? Pero contra Ucrania no. Entonces, ahí Ucrania es como, bueno, pues ahí te las ves, pues Dios te bendiga y, te la, y la OTAN se lava las manos, ¿no? Entonces, lo único que pueden hacer los países europeos es, bueno, obviamente financiar esto, este armamento para que vaya hacia las tropas ucranianas. Pero sería ilógico pensar que un europeo va a querer ir a pelear a una, a una lucha en Ucrania que, a, que al final los que es un miembro de la Unión Europea y Ucrania no pertenece a la Unión Europea. Por lo tanto, es bastante complejo y es imposible que, que vaya a haber una invasión por parte de la OTAN. En el artículo 6 dice que obviamente solamente van a, ver, van a atentar, o sea, va a haber un ataque colectivo de respuesta en, en, en esto, ¿no? En lo que serían las partes de Europa que pertenecen a, a la OTAN, de América del Norte, ciertos departamentos franceses de Argelia y, bueno, ciertas islas, ¿no? De Atlántico del Norte y del norte del trópico de cáncer. Fin. Lo, como les comento, Ucrania no pertenece a la OTAN. Por lo tanto la OTAN no puede hacer maniobras militares dentro de, de Ucrania Porque nadie lo quiere y los europeos no quieren tener una guerra Con uno de los más grandes eh, líderes nucleares del mundo Lo cual es Rusia, ¿no? Bueno, ese es el artículo 6 Entonces vamos a... Bueno, ya quedó creo que ha quedado bastante claro lo que es la OTAN Y por qué la OTAN no, no va a entrar a Ucrania, si es que tenían alguna duda. Entonces vamos a ver un poquito de lo que es la política de, de Ucrania, ¿no? Bueno, de Ucrania y de Rusia en sí, y, y ya vamos a comenzar a ver lo que es las diferentes perspectivas que hay. Aquí les pongo la comparativa entre los dos presidentes, el presidente de Ucrania y el presidente de Rusia. Los dos en español se llaman Vladimir. Vladimir Zelensky y Vladimir Putin. Ambos son licenciados en Derecho, son abogados, eh, el presidente de Ucrania, aunque es abogado, toda su vida se dedicó a ser actor, comediante, guionista y productor-director. Y de hecho, antes de lanzarse como candidato, él tenía una serie bastante famosa en Ucrania, en el cual, pues obviamente una serie de risa, en el cual él fungía como el presidente de Ucrania. Y mira que le gustó el puesto y al final se lanzó y ganó. Y es el sexto presidente de Ucrania desde mayo de 2019 y bueno, es él es europeísta porque él quiere, eh, obviamente quiere formar parte de la Unión Europea, quiere formar parte de la OTAN y quiere separarse lo más, o sea, lo más que se pueda de lo que, lo que es Rusia. Por su parte tenemos a Vladimir Putin, que él es abogado, ex agente de la KGB, lo que es la... Eh, como lo que sería la CIA de Estados Unidos, pero en Rusia, o sea, lo que tiene que ver con la seguridad y el espionaje internacional, y fue presidente también de la Secretaría de Seguridad de Espionaje, o sea, la que KGB desapareció y luego se creó este ministerio. Él fue el presidente antes de ser eh, primer ministro y presidente de Rusia, y comenzó como político en 1999. Es conservador y se apoya mucho de lo que es la, la iglesia ortodoxa. Eh, una de las cosas que ha hecho Vladimir Putin, que yo sí, consigue, yo sí apoyo, que a ver, que no mm, es una de las cosas, porque no, soy, no estoy ni a favor de uno ni a favor de otro, pero sí es de que él ha puesto en el mapa mundial a Rusia como un, un líder geopolítico no solamente regional, sino mundial. Cuando en 1991-2000, o Rusia, les digo, eh, la mayor cantidad poblacional vivía en el umbral de la pobreza, por, obviamente, por la disolución de la ONU, y él lo que ha hecho es impulsar el crecimiento de la clase media eh, y, obviamente, muchas cosas. Obviamente, al ser el país más grande del mundo, hay una gran diversidad ideológica y no todos lo apoyan, y, y no to o sea, no todos lo apoyan y hay mucha gente que sí lo apoya, ¿no? Entonces, está muy diversificado aquí la postura que, que tienen de, del presidente. Es un modelo más autoritario. Muchos dicen que no es este, una dictadura, aunque ya tenga muchísimos años en el poder, pero sí es obviamente un régimen autoritario. Entonces, la guerra de, de Ucrania no comienza en 2022, sino que les digo, comienza desde antes. Ya ha habido eh, dos momentos históricos dentro de esta guerra en la cual eh, esto, los dos bandos, tanto del bando de Ucrania como el mando de Rusia, pues se sentaron a la mesa a dialogar ¿no? a través de acuerdos. El, el acuerdo de Minsk 1 y el acuerdo de Minsk 2. Y hoy, de hecho, todavía no ha salido en las noticias, también están en, en negociaciones para pues para ver cómo se termina esta guerra. en Tanto Minsk 1 como Minsk 2 no funcionaron. O sea, lo primero era el alto al fuego y nadie hizo alto al fuego. Y luego pedían la descentralización de poder de, de la región de Donbass. O sea, casi casi para que se anexaran a Rusia. Y pues obviamente... El presidente de Ucrania dijo, no, o sea, ¿cómo te voy a permitir que te quedes con mis territorios? Es como si Ucrania los perdiera y ya no es Ucrania, o sea, ellos tienen que estar en Ucrania. Y bueno, que se liberaban los rehenes, los secuestrados, que no hubiese esa persecución, ese que hubiese elecciones anticipadas, retirada de los militares, una cooperación transfronteriza con Rusia, indulto, amnistía y bueno... Tanto en 2014 como en dos, 2015 las negociaciones fallaron, no hubo nada Y pues continuaron en, en, entre guerras, ¿no? Porque les digo, en 2014 fue cuando, en, cuando Crimea se anexó a Rusia Y luego eh, Donetsk y Lugansk se hicieron independientes De facto, de, o sea, casi casi a Rusia Y bueno, comienzan estos conflictos, ¿no? Entonces les digo, hoy, hoy, el día de hoy, están en acuerdos. No sabemos si se van a solucionar. Yo espero que sí. No queremos guerra. Pero eh, conforme a lo que yo creo, no creo que... Yo realmente no creo que vayan a llegar a ningún acuerdo. Esa es mi perspectiva. Pero ojalá que sí. Entonces, ¿por qué Rusia invadió el 24 de abril Ucrania? Todo tiene un porqué. Nada es casualidad. Todo es causalidad. El 23 de abril en Rusia... Se celebra el Día de los Defensores de la Patria. Y ese día fue cuando Vladimir Putin dijo que iba a invadir Ucrania. Y al día siguiente estaba invadiendo Ucrania. En una ofensiva militar especial. Entonces, como ya les comenté, se tenía previsto que se invadieran en febrero. Por el clima. Y en febrero fue. Entonces, nada es casualidad. Eh... Están defendiendo la patria rusa, que desde el punto de vista ruso ellos consideran que están defendiendo a los prorrusos, a los rusos de esas regiones, defendiendo eh, su influencia rusa en la esfera internacional, sus intereses, y bueno, es por eso que ese día eligieron, al el día siguiente, para invadir Ucrania. Y bueno, vamos a ver cómo comienza la operación militar. Obviamente eh, entran por el este... Eh, principalmente la región de Donbass y Crimea, suben y bueno, toman dicen que toman Chernobyl por Odessa. Y bueno, hay en varias regiones esta invasión militar. no Los analistas decían que no iba a invadir Ucrania por completo, que si lo ocupaba por completo iba a estar bien loco. Pero miren, en Putin siempre hay una cosa nueva que aprender. Y al final, bueno, eh, atacaron en diferentes frentes. Y hay unos que dicen, unos medios de comunicación que dicen que, que Kiev, la capital, la tiene tomada Ucrania. Otros que la tiene tomada Rusia. Y bueno, al final, en esta guerra, que les digo, en una guerra nadie gana. Porque la gente es la que siempre va a perder. La gente. Muchos, a lo mejor de ustedes, son pro-occidentales. U otros por, son pro-Rusia. Pero más allá de, del bando que sean, porque hay una manipulación gigante respecto a eso, yo solamente quiero que les diga, les digo que en una guerra nadie gana, todos perdemos. Pierde la gente de Ucrania que tiene que desplazarse a otros países y dejar a su gente. Y muchas personas tienen que eh, quedarse ahí a luchar, principalmente los hombres, a luchar pues por su patria, lo cual... ¿Luchar para qué, no? ¿Luchar por qué? O sea, todo el mundo tiene que tener ese bienestar, ¿no? Se desplazan, son migrantes, son refugiados a otros países donde no es su tierra. También en Rusia están viviendo en, en miedo. No todo en Rusia es de color de rosa, porque también tienen miedo de que vaya a haber represalias contra la gente, no solo a nivel económico y que eso les afecte en sus bolsillos, sino que también vayas, vayan a querer invadir Rusia, ¿no? y que, la, que esto escale a un nivel más internacional como una tercera guerra mundial y obviamente los países de, de la Unión Europea como Polonia, Alemania y toda Europa en sí también tienen ese miedo entonces la gente aquí es la, la única que sale perdiendo y los líderes que se disputan esto realmente no es que piensen en la gente piensan en la influencia geopolítica y en el poder eso es y, y claramente lo ha dicho nuestro queridísimo Maquiavelo eh, lo que importa siempre va a ser el poder, más allá de la gente entonces pues es una tristeza no desde el punto de vista personal algo que me parece, que, que quiero hacer bastante énfasis en esto es de que todas las noticias están volcadas en lo que sucede en Ucrania y la verdad es que me da muchísima rabia que todo, todas las noticias 24 horas digan... Ucrania, Ucrania, Rusia, Ucrania, Rusia, Ucrania, Estados Unidos, Europa, etc. Pero no, se, no, no, sal, no salgan en las noticias otros conflictos que están habiendo en el mundo. Y se me hace demasiado hipócrita, discúlpeme por parte de los medios de comunicación. Porque solamente aparece de, de todos los ataques militares que ha habido en Ucrania, pero nunca dicen que, que, hay este, que Israel... Eh, está haciendo, o sea, bueno, que por ejemplo, que están habiendo ataques en Yemen por parte de Arabia Saudí, o en Siria, o también este que Estados Unidos están haciendo ataques en, en Somalia, también China está haciendo ataques, eh, bueno, todavía ataques así, pero con, con la naviera, eh, en Vietnam, perdón, en Vietnam, no en Taiwán, y eso no sale en los medios de comunicación, entonces... No solamente el mundo se concentra en Europa, ni solamente está pasando esto en Ucrania, también hay gente que está sufriendo lo mismo en Siria, en Yemen, en Somalia y en Taiwán. Y algo que me parece muy hipócrita es de que el presidente el ministro Naftali Bennett, que por cierto, es un presidente bastante ultraconservador y de derecha, ultraderechista yo podría decir, se ha ofrecido a mediar el fin de las hostilidades en Ucrania, ...durante una conversación con Vladimir Putin... ...el primer ministro de Israelí, ...que fue quien invadió a los palestinos el siglo pasado... ...y que vive en una invasión que es ilegal... ...pero bueno, no quiero entrar más en detalles... ...pero lo que sí quiero decir es de que... ...dentro de la comunidad internacional... ...sí se me hace bastante hipócrita... ...que sí consideran una invasión por parte de Rusia... ...en Ucrania... ...pero nunca consideran de manera ilegal e ilegítima... La invasión de los eh, de los israelíes en Palestina. O la invasión de los chinos en, en, en Taiwán. no Entonces, aquí nada más es para quien tiene el poder. O sea, quien, si, si tienen el poder, obviamente va a ser legal y va a ser legítimo. Entonces, solamente para que sepan un poquito... Lo que se está dando actualmente en Rusia, en Rusia y en Ucrania y obviamente en la parte occidental de Estados Unidos, Europa, Canadá, Australia, etcétera, Es que ahorita no solamente estamos viendo una guerra que es militar, o sea, en terreno, no, con coches bomba, con militares en terreno, sino que es una guerra híbrida. Y las guerras híbridas es lo de hoy y es lo del futuro. Y se divide en tres las guerras híbridas. Lo primero es el despliegue militar en el territorio. Lo que, el, o también utilizan aquí los ejércitos cibernéticos, en donde los ejércitos cibernéticos lo que hacen es desinformar a la población a través de fake news o bulos, que también así se les dice, y por último la, eh, la guerra de la psicología, en donde eh, persuaden a los civiles, tanto Rusia como Ucrania están haciendo la misma eh, estrategia de psicológica de persuasión. Eh, Vladimir Putin dice vamos a defender los intereses de, de Rusia y bueno la gente hay mucha gente que se lo cree no y por su parte el presidente de Ucrania está diciendo exactamente lo mismo entonces hay una guerra por parte de los dos bandos la de las fake news aquí no solamente son por parte de los dos bandos sino que aquí se mezclan varios bandos. Se mezclan lo que son los medios de comunicación de Occidente, liderados por, obviamente, Estados Unidos y Reino Unido. Obviamente también eh, los medios de comunicación chinos y los medios de comunicación ruso. Que obviamente van a poner muchísima desinformación. Y lo que más tristeza da es de que ustedes cuando abren su Facebook o abren su Twitter o abren Google, ustedes obviamente lo, van a ver la información con base a ciertos algoritmos. Entonces no están viendo la realidad, solamente están viendo una parte de la realidad. Y ustedes se la creen, absolutamente todo. Porque ven una foto o ven un video de lo que pasó en Ucrania y dicen, no manches, o sea, mataron a uno. Y a lo mejor esa imagen es que ni siquiera es de Ucrania, es de otras guerras, es de la guerra con, es de la guerra en Afganistán. O esos videos pueden ser manipulados, manipulados. Eh, de, de una o cualquier cosa, pero no solamente es de un bando, sino que son de los tres bandos unos dicen que han puesto ciertos videos los rusos, que me dio mucha risa que no solamente es de los rusos, es de todos que han puesto ciertos videos de videojuegos, donde dicen que eso sucede en Ucrania, pero que son videojuegos y muchas fotos son manipuladas para que obviamente hacer esta guerra también de desinformación y psicológica y que cuando tú la veas, tú creas que esto está pasando realmente, entonces les digo, abran bien los ojos porque no todo es lo que parece y a lo mejor dicen, ay mira esta señora pero a lo mejor esa señora ni siquiera está en Ucrania, a lo mejor esa señora estaba en Siria en la guerra de Siria en los años anteriores o a lo mejor ese edificio ni siquiera era de, de, de Ucrania sino que lo mejor ese edificio era de Irak y esta esta bandera que es lo que dice que es lo que dice Rusia que por eso invadió Ucrania que fue porque los nacionalistas pro, -ruso, eh, pro ucranianos eh, mataban a sangre fría a los a los pro rusos, ¿no? Y utilizaban banderas obviamente neonaz, neonazis, ¿no? Estas banderas, esa, esta información no ha salido en ningún medio de comunicación occidental. Solamente lo pueden ver del mundo eh, medios de comunicación rusos o, o, o, o chinos. y Entonces, ¿será cierto que, que sí hubo conflictos entre los neonazis en Ucrania o no? No lo sé. Porque también es cierto que, a ver, para la Unión Europea y para Europa sería... O sea, darle énfasis en esto, también nos creo que no se sentirían orgullosos sabiendo que eh, el, para la, el gobierno ucraniano es como pronazi, ¿no? teniendo en cuenta que eso se supone que ya es un capítulo cerrado en, en Europa. Entonces, a lo mejor por eso no salen los medios de comunicación. No lo sé. Puede ser que sí sea cierto o puede ser que las fotos estén manipuladas y que Rusia y que China lo utilicen como desinformación. No lo sé, no lo sabemos. Pero sí es importante que ustedes abran los ojos que no todo lo que ven es cierto. Es una guerra para que ustedes caigan. Y por eso yo siempre a todas las personas con las que charlo, a mis alumnos, siempre les digo, si te vas a informar, informa si te vas a informar lee los medios de comunicación occidentales, lee los, en este caso, lee los medios de comunicación rusos y los que apoyan a China. Y entonces, a partir de ahí, tú ya hagas tu propia perspectiva. Pero no te quedes solamente con lo que los medios occidentales dicen. Porque entonces te estás no tienes... Eh, eh, obviamente tu información es sesgada y tu punto de vista está sesgado. Entonces, bueno, eh, les quería dejar esto muy en claro, que esta es una guerra híbrida, tanto en territorio, como en desinformación, como psicológica. Y a esto voy. Los ciber ejércitos más poderosos del mundo, la mayoría de los ciber ejércitos los ostentan los países occidentales. Estados Unidos, Reino Unido, Países Bajos, Francia, Alemania, Canadá, Japón y Australia. Países occidentales. Solamente dos que pues no tienen ni FU ni FAN, ¿no? Que es China y Rusia. Estados Unidos obviamente es el ciber ejército más grande del mundo, seguido de China. Entonces, ya han habido en estos últimos días varios... Eh, ataques cibernéticos hacia ambas partes, ¿eh? ya por ejemplo, me dio mucha risa leer un, una noticia que decían que los rusos que se querían meter a ver Pornhub, la, eh, la página esta de pornografía, que les ponían el himno nacional de Ucrania, ¿no? y ya ha habido, eh, ya por ejemplo, Anonymous ya atacó varios eh, páginas oficiales de Rusia, pero Rusia también ya empezó a atacar, uh, obviamente hizo que se cayeran muchísimas infraestructura dentro de, dentro de Ucrania y bloqueó muchas páginas de internet. Y no solamente ahí, sino que ya empiezan los ataques de Rusia contra Estados Unidos, Rusia contra Reino Unido, Reino Unido contra China y, y pues todos contra todos al final. Y, y sí, porque el día de ayer que estaba estudiando para, que estaba leyendo para hacerles esta pues esta charla, no podía entrar a, a, a... Antier sí podía entrar a ciertas páginas de, oficiales de Ucrania. Ayer no pude entrar. Y luego quería leer un discurso que había dicho Vladimir Putin de, de la página del Kremlin y no podía entrar. O sea, estaba caído completamente. Iba, estuve batallando, tuve que buscar en el buscador de Baidu, tuve que buscar en el que es de China, en el buscador de, de ruso... Jamdex y en el buscador de Google, ¿no? Occidente. Pues para tratar de tra tener la mayor información. Y de verdad es que si buscan en estos diferentes buscadores, van a encontrar inform la, o sea, información completamente diferente de, al menos de, de lo que está pasando aquí en Ucrania. O sea, las perspectivas son súper diferentes. Entonces, nosotros, que somos la gente que lee, pues somos los que más sufrimos porque... Todo lo que leemos nos creemos. Entonces, pues nosotros creemos que es verdad cuando es mentira. Así que no se dejen llevar por todo lo que lean, por favor. Investiguen y, y luego fórmense su criterio. Entonces, bueno, ya vamos a hablar un poco, ya desde la perspectiva... Vamos a comenzar y esto es lo penúltimo, ya para acabar y no hacerles el cuento más largo. Vamos a hablar ahora sí de las perspectivas. Primero voy a hablarles de lo que es la perspectiva de Ucrania y luego les voy a hablar de la perspectiva rusa. De Occidente y de China. Para que conozcan un poco. Ucrania. Eh, para Ucrania la intervención, la intervención rusa es un regalo que Kiev ha deseado durante muchísimo tiempo. Esto es una ventana a Europa cortada por el mismo Putin. De hecho Kiev, eh, mientras, mientras pueda contener a Rusia, sabe Kiev que puede contar el apoyo de Occidente. Y Ucrania puede llamarse la frontera simbólica de Occidente por lo que ahora el presidente de, actual de Ucrania, de hecho Antier creo, ya solicitó volver a ingresar a la OTAN y a la Unión Europea. Y bueno, también se hace la víctima de, de este conflicto con Rusia. Entonces, aquí, se, eh, por, les, por eso les digo, hay que conocer un poco la perspectiva de cada uno. Ucrania, para Ucrania que haya intervenido Putin es el mayor regalo porque obviamente como es la frontera simbólica de Occidente, va a tener el apoyo de Europa y de obviamente de Estados Unidos y de los países que apoyan a Estados Unidos. Y esto le va a permitir que el regalo sea entrar a la Unión Europea y entrar a la OTAN, que es lo que Ucrania ha querido durante tanto tiempo. Y bueno, obviamente la Unión Europea es donde se maneja el dinero, entonces esto es el mayor regalo que le pudo haber sucedido a Ucrania. Así aunque pierda los territorios de Donbass y Crimea, pues Ucrania estaría en el paraíso, y es lo que deseó por muchísimos años desde que empezó esta guerra. Algo curioso es de que en el año de 2019, con el nuevo presidente, en Ucrania modificó en su constitución política de Ucrania un, un apartado que es lo que está en rojo. Discúlpenme si está en inglés, no, no, a lo mejor no todos saben hablar inglés, pero no estaba en español pero aquí lo que está aquí lo que puso en la constitución que me pareció algo bastante además de interesante una alerta porque yo no he visto ningún en ninguna constitución que pongan en ninguna ¿eh? que pongan que casi casi que se identifican con, eh, con el curso de vos pues, obviamente de las relaciones europeas y euroatlánticas o sea dentro de su constitución ya está afirmando Ucrania que ellos quieren pertenecer a la Unión Europea y a la OTAN. Por lo tanto, esta modificación constitucional, eh, de parte de Rusia, lo vio como una amenaza a la seguridad nacional de su país. Entonces, ahí pues fue algo que también hizo que detonara todo el conflicto armado. De parte de Rusia, Rusia no considera que es una invasión, de hecho, siempre... En todos los medios de comunicación rusos dicen que es una operación militar especial. Ellos nunca hacen énfasis en que es una invasión, es una operación militar especial. Ellos atacan siempre a la OTAN, dicen que la OTAN es el culpable de todo. Dicen que las fake news son creación de los medios anglosajones para manipular la realidad. Rusia se considera la víctima también ellos, son los que, ellos se consideran los salvadores de este pueblo, los salvadores, y consideran que Estados Unidos es el malo, por una parte. Rusia obviamente durante... se siente insultado, porque primero, pues, y es por eso que también desde su perspectiva, es que decidió esta operación militar especial, fue por varios factores. Primero por la expansión de la OTAN, Segundo, por la ampliación de la Unión Europea. Tercero, por la defensa antimisiles de Estados Unidos. Cuarto, por la base de la flota del Mar Negro. Y quinto, por el difícil destino de la Unión Euroasiática. Entonces, estos fueron, según desde la perspectiva rusa, eh, los factores más importantes para hacer esta invasión. Que obviamente es, pues, tener a tu enemigo en tus fronteras, ¿no? En tus propias narices. O sea, es un es algo en, en contra de tu propia seguridad nacional y de tus propios intereses. Y bueno, ahí les va la misma imagen, esta imagen que les había dicho, de, de, que, los, de que Rusia dice que, que, los, que, lo, que el grupo neonazi liderado por el, el gobierno, obviamente, federal de Ucrania, mataron a cientos de personas en que eran prorrusos, o sea, en 2014, quemaron, a dos, o sea, quemaron vivas a 48 personas, 250 sufrieron más, ¿no? Que eran obviamente oponentes de, de, del, gobierno, del gobierno ucraniano y estaban a favor de, de Ucrania, ¿no? Y bueno, ellos desde el punto de vista ruso dicen que los medios de comunicación lo han callado y no lo han llevado a la corte internacional y no lo han castigado obviamente por esta masacre. Entonces... Esto fue realmente lo que detonó la invasión a, a Ucrania. Según las... Bueno, aquí les pongo una, una frase que dijo Putin en estos días, creo que bueno cuando invadió. Quienes intenten interferir con nosotros deben saber que la respuesta de Rusia será inmediata y conducirá a las consecuencias que no han conocido jamás. Según las estadísticas oficiales, Putin tiene un 60% de aprobación, pero... Según estadísticas no oficiales, solamente cuenta con un 32%. Y esto es importante enfatizar. Rusia, o sea, Rusia es el padre de la propaganda. O sea, esta es una herencia que le, que le ha dejado la Unión Soviética. Son buenísimos, son excelentes en hacer propaganda. Que eso no nos quede claro. Son buenísimos. Son, yo, yo, yo creo que son de los mayores líderes de la propaganda a nivel mundial. Entonces, esto es algo que quiero que les quede bastante claro. Y entonces, ahí viene el problema. R eh, entre Ucrania y Rusia tienen como una relación bastante tóxica de hermanos. Los dos fueron parte de la Unión Soviética. Uno era el hermano mayor y otro el hermano menor. Pero es una relación súper tóxica. Rusia solamente consideraría hacer, librar de la guerra en el flanco, o sea, hacer un, un alto al, al fuego y que se termine esta guerra militar. Solamente si atrae a Kiev, o sea, solamente si lo hace un gobierno pro-ruso bajo, eh, bajo lo que Rusia diga no pero por otra parte Ucrania sueña con liberarse de Rusia entonces viene este conflicto y es por eso que ahora yo les decía al principio de esta charla que yo no considero que realmente hoy que están haciendo estas negociaciones vayan a llegar a algo porque hay muchos intereses de por medio les digo primero es obviamente que hay una relación bastante tóxica y bueno hay intereses de Rusia, hay intereses de China, hay intereses de Estados Unidos, intereses de, de Europa, ¿no? Entonces, es bastante complicado. Pero espero que al final dejen esas cosas y lleguen a unas negociaciones pacíficas, ¿no? Que es lo que todos, todos deseamos. Muy bien. Y luego, bueno, vamos con la parte de Occidente. Occidente sí dice que es una invasión. O sea, él siempre en, las, en los medios de comunicación dice invasión, invasión, invasión. Occidente dice que Rusia es el malo. Dicen que las fake news son propaganda de Rusia. Utilizan a la bandera de la democracia y la soberanía para enviar armamento. Y obviamente la OTAN es el garante de los buenos valores que tienen que prevalecer en la comunidad internacional. ¿no? Hablan de la comunidad internacional, pero la comunidad internacional son... Muchísimos, o sea, muchísimos países y nada más hablan siempre de los mismos, ¿no? Del G7, por ejemplo. Cuando la comunidad internacional son los países de Europa Central, los países de África, los países de Asia, América, etc. ¿no? Apoyan también, obviamente, desde el punto de vista pues, más positivo, se podría decir. Apoyan la libre determinación de los pueblos y la soberanía de los mismos para elegirse, si deciden adherirse a la Unión Europea o a la OTAN, ¿no? Están a favor de los derechos humanos y es, ellos consideran que esto es una guerra entre la democracia y las dictaduras y obviamente aunque por ejemplo la Unión Europea o la Unión Europea y, y Estados Unidos y Canadá formen parte de la OTAN, cada país, o sea en Alemania, España, Polonia, Lituania, cada país tiene sus propios intereses. En, dentro de Ucrania y con Rusia es por eso que cada país está in, imponen sanciones a nivel de la Unión Europea a, ni, a nivel de la OTAN pero cada país también está imponiendo sanciones o rebajando sanciones por los intereses que tiene cada país con Rusia ojo aquí el envío de armamento no es gratis el día de hoy ha salido mucho las noticias que la Unión Europea por primera vez en la historia ah, está financiando armamento para el ejército ucraniano pero nada es gratis en esta vida ¿eh? que eso les quede bien claro no crean que va a ser todo gratis así como el internet satelital de Elon Musk es de bajo costo pero tampoco es gratis entonces también esto es un negocio y algo que me parece interesante destacar es de que Finlandia, Suecia y Suiza siempre han sido países eh, desde la, obviamente desde, bueno, Suiza Suecia y Finlandia, desde obviamente desde la Guerra Fría, porque están muy cerca de Rusia, y Finlandia fue parte de, de Rusia en su momento. Entonces, ellos siempre se han mantenido, mantenido neutro, aunque en estos últimos días fueron invitados a, a, particip fueron invitados a participar en, en estas cuestiones militares con la OTAN. Como invitados, porque ni Suecia ni Finlandia son parte de la OTAN. Y es por eso que Rusia... Mandó, mandó como un comunicado a estos dos países de que si te alineas con la OTAN, te voy a invadir a ti también, ¿no? Casi, casi. Va a haber, va a haber una respuesta inmediata. Y a través de esto que dijo Putin, pues Suecia eliminó su posición de neutralidad y por primera vez en la historia ma ha mandado armamento a Ucrania. Lo cual esto también reconfigura la situación geográfica y geopolítica del mundo. O sea, ya estamos viendo que ya se están formando los bandos. Y es por eso que les digo, muchos dicen, bueno, ¿va a haber guerra mundial o no va a haber tercera guerra mundial? Todo depende de las negociaciones del día de hoy. Y hasta el día de hoy, la OTAN dijo que no va a entrar a, obviamente, a Ucrania, por lo que ya les comenté. Sin embargo, Estados Unidos, sí puede, los países sí pueden entrar a esta tercera guerra mundial, mandando su ejército nacional. Entonces, y Estados Unidos decide ingresar a esta guerra... No por parte de la OTAN, sino por parte de su guerra nacional. Entonces, sí se va a desatar una tercera guerra mundial. Porque, eh, ahorita les voy a decir lo que también está pasando de la otra parte del mundo. Entonces, dirán, ¿por qué? Bueno, Estados Unidos tiene algo muy importante el día de hoy. que tiene que ver con esto? Occidente. El 8 de noviembre de 2022... Se hay, unas guerras, hay unas elecciones intermediarias Ahí se van, a se van a disputar 435 escaños de la Cámara de Representantes O sea, de los diputados Y 35 de 100 escaños del Senado O sea, eh, Biden ahorita tiene un conflicto dentro del país Porque puede perder la puede perder la mayor cantidad de, o sea, de demócratas Que tiene en, dentro del Congreso de, de Estados Unidos entonces, y también se van a disputar elecciones estatales y territoriales a gobernador Lo cual, aquí hago mucho énfasis Y se lo digo siempre a mi madre Si, no, si, si me escucha por aquí Estados Unidos, eh, les digo, si decide entrar a la guerra Pues sí si se va a detonar una tercera guerra mundial Claramente está Porque tiene todos los elementos para ello Primero, Estados Unidos tiene una grandísima deuda eh, externa con, con, con China O sea, tiene una deuda increíble tiene una inflación exponencial que se los pongo aquí tiene una inflación del 7.5 en este año no, eh, Biden no cumplió con la promesa de vacunar 100 millones de, de vacunas en los primeros 100 millones de personas en los primeros 100 días tiene una desaprobación pues, tiene una aprobación del 43 bajó muchísimo y además ya se terminaron todo el dinero que iba para la para lo de la pandemia o sea ya no tienen nada no tienen nada, o sea, y, la, y que al principio les dije la, la guerra es un negocio. Y para Estados Unidos le queda fenomenal, porque Estados Unidos, el mayor, eh, de donde saca el mayor, la mayor economía de Estados Unidos, o sea, los mayores ingresos de la economía de Estados Unidos, vienen de la, de la venta de armamento. Vienen de la guerra. Entonces que le, eh, eh, ayer ya dijo Biden que, que iba a mandar muchísimo armamento y ya les digo, el armamento no es gratis, se vende y se compra entonces es un negocio redondo donde a Estados Unidos le viene fenomenal porque tiene una, un déficit fiscal enorme, o sea, de que nunca haya pasado esto en la historia yo creo en la historia moderna y la, el conflicto que está con el COVID entonces les digo, es algo muy viable para Estados Unidos entrar y el día de ayer, de hecho, en, en vivo, lo dijo con... Un, lo, escuché este video que dice, tienes dos opciones, empezar una guerra mundial o ir a la guerra con Rusia físicamente. Eso es lo que dijo, le dijo a, al entrevistador. Y bueno, se lo, se lo dijo directamente a Rusia, ¿no? Y es por eso que hoy Rusia, ya, si han visto las noticias, ya dijo que, que ya estaban como en la alerta máxima lo de las bombas atómicas y nucleares, ¿no? En caso de... Si hay alguna intervención estadounidense y bueno, también como una forma de manipular a Ucrania para pues, que ya haga estas negociaciones y, y ya se calme. Pero entonces, bueno, esta es de la parte de Estados Unidos. Entonces ahora vamos a ver la otra parte de China, que China también tiene que ver aquí en el conflicto. No nada más del hecho de que compró ter terrenos agrícolas en Ucrania, sino por muchas cosas más. China también, dentro de los medios de comunicación, dice que es una operación militar. Ellos nunca mencionan en sus noticieros que es una invasión. Oficialmente se mantiene neutro y solicita la resolución del conflicto a través de la, de, la, de la diplomacia. ¿no? Pero sus medios de comunicación apoyan a Rusia y atacan a Estados Unidos. Y miren que lo atacan muchísimo. Me puse a escuchar las noticias de los medios de comunicación chinos, rusos y occidentales y... Eh, el cambio de, eh, les digo, el cambio de paradigma, el cambio de, de discurso es completamente diferente. Esta es una, es, un, es una captura de pantalla que yo tomé, de hecho, cuando estaba escuchando eso, en donde el, el ministro chino de Relaciones Exteriores en el Consejo de Seguridad, él decía ¿no? que China respeta a, to, todas las, a todos los países la soberanía y la integridad territorial, ¿no? basándose obviamente en los principios de, de la Carta de las Naciones Unidas y pues obviamente pues China obviamente pues está a favor ¿no? de que haya una cooperación y de, de una cooperación mutua ¿no? en, en temas de seguridad y entre otras cosas. Entonces, esto lo, lo puse en, en vivo. Pero luego, también el día de, de ayer en Twitter, eh, por parte de, de, de Relaciones Exteriores, que creo que es el mismo, no, bueno, es otro diferente, pero también es, eh, obviamente, es una de las páginas oficiales del gobierno chino en Twitter, aunque digan que es muy neutro, pues empezó a publicar esto en Twitter, ¿no? Diciendo que la historia nunca olvida todas las intervenciones de Estados Unidos desde la Segunda Guerra Mundial y los sabotajes, los ataques de bomba y obviamente el cambio de régimen y bueno, pone la lista de todas las veces en que Estados Unidos metió su cuchara para cambiar de régimen a favor de sus intereses, ¿no? Y bueno, él lo ha dicho no tan abiertamente, pero sí que, pues en otras palabras, que a apoyar a Rusia, ¿no? Como, como lo pueden ver aquí, diciendo que Estados Unidos es el culpable de todo, diciendo que Estados Unidos no, no puede, o sea, que tiene una deuda importante, que, que tiene miedo obviamente de competir con, con China, y bueno... Todas estas cosas que, que pueden ver que ya se están empezando a hacer los, los grupos dentro de, esta, de este conflicto armado. Y entonces, esta les pongo dos fotos, ¿no? Taiwán reporta sobre vuelo de nueve aviones militares provenientes de China y Taiwán. China, tilda de provocación, paso de destructor de Estados Unidos. Es obviamente que el gobierno de China va a estar a favor de lo que haga Rusia, porque como ya les comenté, en los medios de comunicación no, está, no están diciendo lo que está pasando en Taiwán. Y, ta y Rusia, que es lo que está haciendo con Ucrania, es lo mismo que quiere hacer China con Taiwán. China considera que Taiwán es un hijo rebelde y que tiene que regresar a la madre patria. Y bueno, quiere invadir Taiwán. Entonces, no le, entonces obviamente por cierta parte va a estar de parte de, de Rusia, obviamente porque sa China sabe que si le sale bien está. Um, pues, esta estrategia militar a Rusia sabe que también le va a beneficiar a, a, a China, ¿no? Entonces también hay en el conflicto de que Estados Unidos quiere intervenir también en este conflicto, porque si no interviene en Ucrania, significa que no va a poder intervenir en Taiwán, y si no interviene en Taiwán, es que realmente le está dejando todo el paso para que China sea el nuevo país hegemónico mundial, y Estados Unidos no quiere darle la corona a China, entonces, sí o sí, tienen que de alguna u otra forma intervenir. Porque el, el que tiene el poder ahora no, no quiere darle el poder al, al otro, ¿no? Entonces, es, un, es algo bastante complicado. Entonces, bueno, ya para terminar, bueno, casi, nomás nos faltan dos temas. Vamos a hablar un poco de las sanciones que les han puesto, obviamente, Occidente. Ojo, el eh, siempre en las noticias dice es que la comunidad internacional se ha volcado a apoyar a Ucrania. Pero es que no toda la comunidad internacional se ha apoyado a volcar a Ucrania. El, la comunidad internacional son un, un, un, pues una decena de países, pero el mundo es bastante grande. O sea, son más de 190 países que conforman el planeta y una parte, les digo, apoyan obviamente desde la perspectiva china, otros apoyan desde la perspectiva rusa, por lo tanto, no es cierto que toda la comunidad internacional apoya a Ucrania, ojo ahí, solamente los países que obviamente tienen una, que están alineados en valores, obviamente, a lo que es Occidente, y no, y no todos, ¿eh? porque hay unos países que prefieren mantenerse neutros. Entonces hay ciertas sanciones que les han impuesto los, los países occidentales como la desconexión del SWIFT, que es el sistema internacional de transacciones bancarias, financieras, la congelación de activos de los bancos principales de Rusia, pues cancelar las exportaciones de Rusia, bloquear a los élites rusos y los influencers rusos, que por cierto del, hay, tre, hay 15 multimillonarios en Rusia y solamente han bloqueado a tres, o sea los demás andan felices por la vida. Y luego, obviamente, bloquear las cuestiones de energía y tecnología, los, bloquear los visados, bloquear empresas rusas, tampoco los han bloqueado a todas, bloquear las inversiones y el comercio, y el bloqueo aéreo ruso, ¿no? de, de que ya no pueden transitar eh, los, los aviones comerciales de, de Rusia a otro país. En, o al revés, ¿no? de que si quieren ir de Alemania a Rusia, tampoco. Entonces... Las sanciones que ha impuesto Europa y los y Estados Unidos y Canadá, Australia, Japón, van, son sanciones que van de lo menos a lo más. Y sin embargo, en, en la historia de la humanidad, han sido las sanciones más agresivas del mundo. Y también por eso el descontento, el descontento de Putin. Aunque Putin desde 2014 se ha estado... Eh, Putin, obviamente, por haber sido de la KGB, es, mm, se ha estado preparando para este momento. Y... Tampoco es como que le va a pegar por completo. También bloquearon dos en, en Europa y en los países occidentales. Bloquearon dos medios de comunicación rusos, lo cual es RT, Russian Today y Sputnik. Aquí en México todavía podemos escucharlos. Eh, que yo los estuve escuchando. Para darles también, les digo, la perspectiva de Rusia. Pero lo interesante de eso es que, obviamente, dicen, dicen los europeos y los occidentales, Estados Unidos, Canadá y Australia vamos a desconectar a Rusia del sistema SWIFT, pues tampoco es como que le importe demasiado a Rusia porque desde 2014 cuando fue que invadió Crimea él creó su propio sistema de transferencia de mensajes financieros que es como el SWIFT pero en ruso y obviamente en marzo de 2018 albergaba a 400 instituciones en 2020 ya trabajaba con 23 bancos extranjeros, o sea Tampoco es como que lo estén bloqueando a nivel internacional, o sea, no, tampoco se crean todo lo que dicen. Entonces, esto fue una estrategia en la que él estuvo trabajando muchísimo tiempo para de prevención, ¿no? Y luego, por otra parte, China, que también tiene su otro SWIFT chino, que es el sistema internacional de bancos, entonces, de pagos, perdón. Entonces, pues, tampoco es como que necesite China del SWIFT ni, ni Rusia del SWIFT, o sea si ellos tienen sus propias alternativas a estos sistemas internacionales bancarios entonces tampoco considero que es una medida tan uy tan extrema para, ni para Rusia ni para China porque al final Rusia puede utilizar el sistema bancario de China y China el de Rusia y los países alrededor eh, como eh, por ejemplo el, el sudeste asiático eh, Asia Central o a lo mejor una parte de África pueden utilizar estos dos dos alternativas no para las las empresas y para las transacciones bancarias y bueno en las Olimpi en los ojos de los olimpiadas de pekín china <ríe> acuerda comprarle todo el petróleo y gas a rusia o sea es, la Unión Europea hizo el bloqueo más grande de la historia de, con, con Rusia. ¿no? O sea, bloqueó toda eh, la transferencia del gas hacia, hacia Europa. Y les dije, Europa es el que sale perdiendo porque pues, le sale más caro transportarlo a Estados Unidos. Pero tampoco es como que Rusia se vaya a quedar sin, pe sin venderle petróleo a nadie. Porque pues, China, obviamente, al ser la poten una potencia mundial y tiene necesidades, de, de, de, de obviamente, de consumir este, este medio por todo el nivel de industrialización que tiene, pues dijo, yo te compro todo el petróleo y gas que Europa no quiere. Y mira, no te lo pago en dólares, te lo pago en euros. Y esta es la primera vez en la historia que se va a hacer así. Siempre todas las transacciones bancarias se han hecho en dólares, nunca se han hecho en otra moneda. Ya varios intentaron hacer como Gaddafi en Libia, que lo mataron y, y por ejemplo Hugo Chávez en Cuba y otros. Entonces esto sería la primera vez que se haría. O sea, a Rusia le viene fenomenal, o sea, el euro es más caro que el dólar. Entonces les digo, tampoco es como que pierda muchísimo Rusia. Y, pero bueno, hablando ya de esto, ya lo, un, lo último con lo que voy a terminar, independientemente de las posturas... Que yo les he dicho, yo no estoy ni a favor de Rusia, ni a favor de China, ni a favor de, Ucra bueno, ni a favor de Ucrania, ni a favor de Occidente. Les digo, aquí ningún, nadie, nadie gana y todos pierden, porque quien pierda es la gente. Y al final, independientemente de las posturas, lo que sí estamos claros todos, es de que Rusia sí eh, fue en contra del derecho internacional, porque rompió muchísimos tratados. Rompió el artículo 2 de, de la Carta de las Naciones Unidas, en donde dice que pues se abstendrá, se abstendrán de recurrir a la amenaza o al uso de las fuerzas contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier estado. O sea, Rusia sí. Pero digo, no fue ni el primero ni el último, ¿verdad? Porque les digo, China, China quiere hacer exactamente lo mismo. Estados Unidos invadió muchísimas veces Afganistán, Irak y también hizo esto, Israel con Palestina, o sea, no es el primero ni creo que será el último, sin embargo, bueno, esto va en contra del derecho internacional, lo cual, pues, leyes ley ¿no?, también Rusia... Eh, no o sea, fue en quebró el artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas, en donde dice que el derecho inminente de la legítima defensa individual o colectiva en caso de ataque armado contra un miembro de las Naciones Unidas. Es por eso que Ucrania pues, se levantó en armas, ¿no? Para defenderse de, pues, de un ataque, ¿no? En contra de su propia integridad. Y luego está la, re la resolución 2625 en el cual dice que pues hay que respetar la, la libre determinación de, de obviamente a su derecho y la libre determinación a la libertad y a la independencia y que un territorio de un estado no puede ser objeto de ocupación militar derivada del uso de las fuerzas. Pues este también lo rompió. Otro que también rompió Rusia fue eh, la resolución 3314 que se caracteriza como acto de agresión, la invasión o el ataque por las Fuerzas Armadas de un estado, del territorio de otro estado, o toda ocupación militar, ¿no? Y también, obviamente, para, obviamente, anexión, ¿no? O el bombardeo por las Fuerzas Armadas de un estado hacia otro. Esto también. Y luego el memorándum de Budapest, que esto lo había esto lo había firmado entre Ucrania, Ucrania y, obviamente, Rusia, en el cual Ucrania decía, ok, yo te cedo ciertas bombas nucleares a ti a, a, a cambio de que haya un tratado de no proliferación nuclear, ¿no? Y, bueno, esto también Rusia lo rompió, en el cual, pues, incluía garantías de seguridad frente a las amenazas o el uso de las fuerzas contra la, contra la integridad territorial o la independencia política de Ucrania. Esto también lo rompió. Y luego la resolución 68, 262, en el cual, pues, dice que las repúblicas autónomas de Crimea y la ciudad de Sebastopol eh, pues no son reconocidas internacionalmente y siguen perteneciendo a pues a Ucrania, ¿no? Y bueno, esto...